Parezco una estrella, la verdad. Eh, no me lo creo. Yo no había estado jamás ante un eh, escenario como este, tan bien acompañado, todos conocidos. La verdad es que todas las caras que veo aquí, absolutamente todas, son conocidas por mí, eh, tanto de la región como de los amigos que vienen de fuera que nos acompañan. Es un honor y un placer, y mis primeras palabras son de agradecimiento para todos ustedes, como no puede ser de otra manera, son los auténticos protagonistas. ...de hoy, de la finalización del Camino del Sol, a los que la asociación se debe y por los que la asociación Ampier está peleando y vamos a seguir peleando. Agradezco la presencia de nuestro presidente de la comunidad autónoma, don Pedro Antonio Sánchez, a nuestro alcalde, José Ballesta, que nos ha ofrecido todas las facilidades para que esta jornada sea un éxito... Son muchos los actos que desde ayer y hoy por todo el día tenemos y desde luego el ayuntamiento nos lo ha puesto muy fácil. Y por supuesto a nuestra estrella invitada, Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que ha realizado un largo viaje, como ha declarado los medios de comunicación, con varios transbordos para llegar a Murcia. Él dice que está más cerca a Rusia que nuestra región desde Cantabria y agradecemos por supuesto que nos acompañe. Muchos me han preguntado cómo es posible que Revilla esté aquí con nosotros. Bueno, pues sabéis que he visitado varias veces Cantabria y en una de las ocasiones de las reuniones que he tenido con él le pregunté ¿te gusta mi región? Dice, ¿tu región? Si yo no estoy ahí en mi vida. Tengo 70 y... Bueno, la edad no la voy a decir. Pero no está ahí nunca. Digo, eso no puede ser, Miguel Ángel. Eh, eh, este año no me puedes decir que no, quiero que vengas a la región. Ayer fue muy divertido, ¿eh? eh pudo compartir con los murcianos, cenamos agradablemente, ¿verdad Miguel Ángel? Bien, en el año 2015 se instalaron en todo el mundo 150.000 megavatios de energías renovables, solo 27 de ellos en España. En el año 2015 se instalaron 51.000 megavatios de energía solar fotovoltaica en el mundo 51.000 en españa el país del sol el que fuera la gran referencia de la generación renovable y fotovoltaica 19 megavatios han oído bien 51.000 en el mundo españa el país del sol 19 megavatios monstruos como china Instalaron en el año 2015 15.000 megavatios, Japón 11.000, Estados Unidos 7.500, países vecinos con mucho más sol que nosotros, como es el caso de Alemania, 1.400 megavatios fotovoltaicos. Francia, donde todo el mundo sabe que también luce mucho más sol que aquí, 1.100 megavatios. Pero es que ya lo que llama poderosísimamente la atención es Gran Bretaña. 4.000 megavatios. Le recuerdo el dato español. 19. Tras la certeza de que nos encontramos en una situación muy delicada con un planeta ciertamente en fase de enfermedad por la combustión fósil indiscriminada la comunidad internacional se lanzó al desarrollo de las tecnologías renovables. La Unión Europea aprobó la directiva del año 2016 para que en el año 2020 el 20% de la generación energética fuera de origen renovable y sus Estados miembros aceptaron el reto de impulsar estas tecnologías. En España, las grandes empresas eléctricas parecían no tener interés en la generación fotovoltaica y el Estado, que tampoco tenía capacidad económica para afrontar esa decisión de la Unión Europea, ¿Qué hizo? Llamarles a ustedes. Nos animó. Nos animó a destinar todos nuestros ahorros a una inversión que también era una buena causa, una inversión ética. Invierta usted en renovables, sea usted patriota. El sol puede ser tuyo, decía la campaña del Ministerio de Industria. Como éramos gente sencilla... Hasta nos hizo los números en ese díptico publicitario que apareció en televisión, en prensa, en radio, nos explicaba detalladamente qué teníamos que hacer para avanzar hacia ese nuevo modelo energético de generación fotovoltaica renovable. Decenas de miles de familias españolas confiamos en nuestro Estado, pensamos que no había mejor destino para nuestros ahorros, nos financiamos con nuestros bienes como garantía frente a la banca, y pusimos sobre la mesa 25.000 millones de euros que obraron el milagro de alcanzar la madurez tecnológica de la fotovoltaica. Ese era nuestro cometido. Ese era su cometido. Y lo cumplimos. Hoy le recuerdo, todavía le debemos a la banca, 17.000 millones de euros. Ahora una instalación, como todos ustedes saben, cuesta un 80% de lo que nosotros pagamos en el año 2008. Pero si en esas primeras instalaciones nunca hubieran llegado las segundas, ni las terceras, ni las actuales, hemos hecho un regalo a la sociedad de valor incalculable. ¿Y cómo nos paga esto el Estado? Este servicio que nos solicitó el Estado, que ni las compañías eléctricas, ni el propio Estado quiso hacer las inversiones de la directiva de 2006 de la Unión Europea pues nos paga recortándonos un 50% las tarifas, sumándole un impuesto a la generación que no existía cuando hicimos las instalaciones y culpándonos de todos los males del sistema eléctrico. Nos sataniza socialmente y nos lleva a un desastre financiero personal absoluto. Los jueces y los jueces. Dicen las últimas sentencias que teníamos que haberlo previsto, que un empresario diligente tenía que haber conocido que el Estado nos podía cambiar ocho veces las reglas del juego, dos gobiernos consecutivos. Es doloroso. Nos han pasado por encima todos los rodillos del poder. Pero, sin embargo, aquí estamos, dispuestos a luchar por nuestros derechos porque no hay poder que logre doblegar la voluntad de un colectivo que clama justicia. ¿Hasta cuándo abusarán de la paciencia de los fotovoltaicos? Y ya que estamos en un entorno tan poético, solemne e impresionante, nos preguntamos, qui prodes? ¿A quién beneficia todo esto? Me lo habéis escuchado de explicar y decir hasta la saciedad. ¿De verdad alguien se cree que aplicándonos a nosotros recortes del 50% llevándonos a la ruina realmente es la sociedad la que se ha beneficiado de todo ello? ¿Realmente alguien ha visto que el recibo de la luz tras nuestros recortes haya bajado o el déficit de tarifa haya desaparecido? Causa que el gobierno decía hasta la saciedad que por eso justificaba el exterminio que estaba aplicando a las energías renovables. No voy a decir a quién beneficia todo esto. Creo que todos ustedes saben a quién beneficia todo lo que están haciendo contra las energías renovables. Desde Ampier hemos presentado y estamos llevando a cabo, como ustedes saben, en su defensa, miles de, de, de demandas ante el Tribunal Supremo reclamando el daño patrimonial. Impugnación de miles de liquidaciones definitivas ante la Audiencia Nacional, Impugnación del 7% a partir del mes de enero del año que viene. Recurso de amparo recientemente presentado ante el Tribunal Constitucional. ¿Y sabes qué han hecho los fondos de inversión extranjeros? Posicionar a España como primer país del mundo con más arbitrajes internacionales abiertos. Somos el admerreír mundial. Por encima de Sudáfrica, Sudamérica, 27 arbitrajes internacionales, los fondos de inversión con el Reino de España. Gracias al esfuerzo de nuestro colectivo, los ciudadanos españoles podemos volver a generar nuestra propia energía para procurar nuestro confort, producir bienes y servicios e incluso para suministrarla a terceros y todo sin dañar nuestro entorno. Las 62.000 instalaciones fotovoltaicas en manos de 200.000 españoles, 25.000 de ellos murcianos, no solo hemos logrado madurar esa tecnología y ponerla al servicio de la sociedad, sino que hemos demostrado que pequeñas y medianas iniciativas pueden participar del mercado energético con absoluta profesionalidad, añadiendo las bondades que otorga sociabilizar los ingresos del propio sistema eléctrico. Desgraciadamente, los actores del viejo modelo se niegan a compartir lo que parece que consideran un mercado exclusivo y ralentizan la transición renovable para exigir, sus obsoletas y contaminantes instalaciones y fuentes de generación. Hablo del carbón, del gas, del petróleo, de la nuclear. Por eso son las administraciones las que deben asumir la responsabilidad de definir el nuevo marco energético, obviando la presión de estos monopolios y procurando el beneficio de los ciudadanos que ahora tienen la posibilidad y deberían tener también el derecho de producir energía. Algo que solo será posible si se restaura la confianza traicionada por nuestro Estado al obsequiarnos con esa inseguridad jurídica. Murcia ha sido un ejemplo. Ha defendido nuestros derechos como productores, de nuestra, como productores y nuestra seguridad jurídica. Ha avanzado hacia el autoconsumo con el viento en contra del Gobierno central de su mismo signo político. Pero les pedimos, lo siento mucho, presidente, mayor beligerancia, porque en algunos momentos nos hemos sentido abandonados. Abandonados, sí, presidente. Debo agradecer la fuerza de la región de Murcia, pero nuestros diputados nacionales nos abandonaron cuando se publicó la ley nacional que aplicaba los recortes del 50% contra las energías renovables. Y es ahora que se abre un nuevo tiempo en la política nacional cuando les pedimos a nuestro gobierno regional y a esas comunidades autónomas amigas como Cantabria y otras muchas que nos han apoyado en este camino del sol que abanderen con energía la restitución de nuestros derechos y avancen y avancen hacia un nuevo modelo energético respetuoso con el medio ambiente y sobre todo más social. Muchas gracias.